Hidrógeno, el primer elemento en existir, el elemento número 1 del grupo 1, este es un no metal, con su masa atómica de 1, un punto de fusión de menos 252 grados centígrados y un punto de ebullición de menos 253 grados centígrados. El hidrógeno es el elemento más ligero incluso más que el aire, al menos, que se una a otros elementos. En la Tierra, el hidrógeno flota y escapa hacia el espacio. Dato curioso, el hidrógeno es el 92,47% de todos los átomos en el universo y el principal componente de las estrellas. El hidrógeno es un elemento abundante en cada compuesto o material del universo con aproximadamente un 75% de la materia. Este es un material difícil de encontrar en su estado puro. Está combinado con otros elementos generalmente como el oxígeno formando así el agua o con el carbón haciendo así el dióxido de carbono u otras variaciones. O también puede pasar a combustibles fósiles, convirtiéndose en petróleo, gas y carbón. Estos últimos son los originadores más comunes del hidrógeno. El hidrógeno es un gas muy inflamable, incoloro e inodoro. Se obtiene principalmente del metano, que es un gas natural. Los cohetes espaciales queman hidrógeno con oxígeno para impulsarse. El hidrógeno. Podría ser el combustible no contaminante del futuro. Algunos carros y buses ya están propulsados por hidrógeno. Este gas generado a partir del agua se quema con el oxígeno del aire y vuelve a convertirse en agua. No hay humos sucios en estos carros, ya que el único residuo es vapor de agua, brillante. Espero que les haya gustado este video, si les gustó denle like y suscríbanse. Adiós.